Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario. Bueno, hoy estamos transmitiendo desde el estacionamiento de la penitenciaria de Santa Marta, Catitla eh, Bueno, estamos trabajando eh, no ahorita en actividades culturales todavía, esperamos ya pronto ya que se libera esto, pero nos dieron el apoyo para poder trabajar en el taller de escenografías por lo menos dos días a la semana este, pues hoy fue un día de estos, estamos este bueno, me voy a aventar el comercial, se llama Caracas y Diablitos, taller de escenografía, eh, más barato que la carne de gato, puede consultar, consultarnos sus dudas, preguntas, su interés, por este, construimos escenografías para obras de teatro, y puede ser que otra cosa más, si nos lo proponen, y si lo llegamos a lograr, por qué no también, bueno, este, ¿cómo le fue el temblor? 10 de la mañana y todos en pijama, Es fue... <risa> La semana pasada, pero este, hay que estar atentos, de verdad, hay que estar atentos, no confiarse. Este, la confianza quita disciplina, la verdad. Eh, mucha gente, yo salí, yo salí rápido, como toda la gente, pero sí se hace un caos. De verdad, nos olvidamos muchos de los cubrebocas. Sale, sale, mucha gente salió con sus perros sin correa este, y eso es un problema, la verdad. Mucha gente no está acostumbrada a tener un perro a un lado. Este, y puede causar algún tipo de situación con la gente que está a su alrededor, de verdad, yo lo invito a que se quede en su casa, aún yo faltando a esa regla el día de hoy, pero pues estamos empezando a trabajar y en lo, que, en lo que más nos gusta, que es hacer teatro. Por el momento no, pero estamos en 3, 9 es que es lo mismo. De verdad, mucha gente piensa que el hacer teatro nada más es para hacer en el escenario y actuar. No, hay mucha gente atrás, detrás de todo el trabajo que, que hace el actor. Los, los iluminadores, los tramoyistas, los vestuaristas, los escenógrafos, el iluminador la gente de audio, la gente de acceso la gente de taquilla, la gente de difusión tanta gente, para que usted pueda ver un bonito espectáculo, y ahorita que está de moda pues este, igual nos vamos a presentar en el foro Shakespeare, le esperan eh, bajo la dirección de la maestra Conchileón y de la, la dramaturgia este, los jueves los jueves de un jueves de, de, de, de julio un jueves de julio y dos jueves de, de agosto los esperamos en el foro Shakespeare San Amor Mano, número 7 de verdad, este, vamos, a estar, vamos a estar en online igual, vamos a estar trabajando ese formato. Y esperemos que nos dejen este, ya pronto eh, pues meter gente, gente público a las salas de teatro. De verdad, este, pues muchos actores ya queremos seguir trabajando, queremos presentar nuestro trabajo, darnos a conocer, ¿y cómo? Pues haciendo teatro. Bueno, este, si no me creen, mire, se le, voy a, le voy a cambiar la cámara. No sé, pero no, sigo grabando. Aquí estamos, mire. Para que por pues si no me creen, vamos saliendo. Esa es, es, es la, este, la unidad habitacional Santa Marta Catitla Femenil, ¿no? Ya, pa, ya más para allá, no se va a alcanzar a ver, pero está la penitenciaria de Santa Marta Catitla. Fue fundada en 1959. Este, mucha gente llegó de, cuando cerró Lecumberri, el Palacio, el Black Palace, el Palacio Negro, llegó acá a la penitenciaria, ¿no? Ahorita ya no hay nadie de esa camada, el último fue el burrero. Después de 45 años salió libre y, pues... Así, así, esto es la vida, a nosotros nos tocó vivir aquí a nosotros perdimos muchas cosas estando en la cárcel, sí mujer, dinero, tiempo, libertad, este, dignidad, sueños, deseos pero pues muchos las, la, lo, lo recuperamos y los vamos recuperando con el teatro en mi caso nada más soy yo, es toda la compañía de teatro penitenciario tanto interna como externa pues aprendimos a, a vivir diferente encontramos una forma nueva de vivir nos dimos cuenta de que delintiendo ganas mucho, pero pierdes más. De verdad, en el teatro ganas poco, de verdad se gana poco. Poco, mucho, depende de cómo, cómo te esfuerces en tu trabajo, pero ganas más. un bueno, Aplausos del público, conoces mucha gente, te relacionas y pues actúas, que es lo más bonito. Bueno, estamos en, en las redes sociales, en el Face, estamos como Compañía Teatro Penitenciario. En el Twitter, arroba Penny. Y nuestro, teatro, teatro, nuestro correo, prisión arroba, foro Venga, este, estén muy atentos, estén muy atentos, de verdad, a las redes sociales, a las noticias. apoya el teatro, de verdad, apoya al teatro. Muchas compañías, muchas son culturales independientes necesitan de su apoyo. No nada más la compañía de teatro penitenciario o el foro Shakespeare, el centro cultural. No, habemos mucha gente que trabaja de esto, de esto vive. Y pues hay que apoyar. Cuando podamos, conect, hay que conectarse a una obra online o hay que asistir al teatro, hay que llenar esas salas, ese es el reto de, de esto, de lo que resta de, de este año para todas las compañías que hacemos teatro, de verdad, lo invito a eso, a que no se olvide que también puede divertirse, entretenerse y reflexionar en el teatro. Muchísimas gracias, esto fue radio Nucana, este es nuestro programa número 9, si no me equivoco, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario, y desde las tierras de Santa Marta, desde las playas de Hawái, le mando un gran saludo, y recuerden: ánimo delincuencia.